Sujeto 94 salió en un video Ay, diciendo ¡Mátalo suje! Que las mujeres uh, de la calle un o sea, esas mujeres, Es un tema delicado, cuidado Son las culpables de que hoy a los chiperos y a los tarjeteros le estén cayendo atrás uh, Que las mujeres Es que las mujeres, supuestamente, según sujeto Estén el video por ahí. Entonces, son culpables. No, pregunto. te mandan algo de Pablo Borán. ¿no era Entonces, sujeto dice que a las mujeres les gusta hacer mucho bulto y estar diciendo que fulano y que fulano. O sea, que a las mujeres eh, les gusta estar diciendo, mira el marido mío, me pagó esta lipo, me pagó esto, me compró este carro, me compró tal cosa. Para, porque siempre le gusta eso, es eh, para enrostrarle a la otra que está mejor. ¿Verdad? Por eso fue, por eso que vienen los problemas entre las mujeres. Que las mujeres se quitan los maridos. No, no, no. Porque yo nunca pregunto. ah No, no, no. Ellos, ellos, eh, eh, a ver, entonces el problema. Dan detalle también. viene y dicen, Neto Flow. Ay, sí, Neto Flow me tiene a mí bien. Me tiene como una princesa. Me compró. Me compró un un Mercedes Benz... ¡Ay, pero tú estás muy flaca! ¿Te operaste? ¿Eh? ¿Te sí, operaste? papá Tarima. Sí, papá Tarima. Sí, viene... viene furanita de tal... y... y, y, mete, y mete la mano. Oye, le voy a dar un truco a estos muchachos. Le voy a dar un truco. Atención. Si usted se está buscando su chelito aquí en Dominicana... Donde quiera. Si usted está buscando su chele, haga el favor y primero usted invierte. Usted invierte donde usted vive. Uh -huh. Es lo primero. Okay. Trate de mudarse. Como ustedes están entrando en su chelito, 3.000, mil dólares semanal. Trate de. mudarse. Si usted no puede arreglar la casa suya, usted agarra y se muda. Más o menos. Claro. Y meta y cuento que usted... Sí, pero que no importa eso, Néstor. ¿no? Es cuando tú le das a mujeres. Esos tigres no, no. se déjame terminar, Déjame terminar. Uh -huh. Antes de usted paquetear en la calle, uh -huh. si usted compra un civic de 2020, uh -huh. vamos a poner de 2015, uh -huh. y usted lo que era un, un loco viejo, un guaremate... Y la casa tuya se está cayendo. Usted no puede comprar un vehículo de, de 3 millones de pesos. Usted viviendo ahí al lado de la caña. ¿Me va claro, a entender? Claro, claro. ¿Le llega? Si usted tiene un vehículo tan caro y la casa suya, el toilet, queda en el patio todavía... Tú no puedes ser tan loco viejo. Y buscarse una mujer, porque no se buscan la que, la que le aguantó toda la galleta, borracho, al, al uh -huh. tipo. Se buscan una que está hecha y la pampa para prendía para llevarle a veces la hacen. También. Porque en vez, de a poner, veces mujeres, en vez de poner la mujer de ellos bonita, buscan bolen. otra y la hacen. Y la sí. hacen. Entonces ahí, todo el mundo, existe la envidia en el mundo entero. Pero fulano, ¿y día dónde? Pero fulano hace dos meses estaba... ...jalando aire ahí... ...ligando por un especial de Juca... Sí. ...y mira ese BM... ...¿eh? De las mujeres que le gusta la payola... ...¿cómo usted justifica un BMW... Uh -huh. ...con 19 años o 20... ...vamos a poner... No ...y le que ponga, usted no trabaje... No, no, ...no le ponga tan alto... ...un Honda Civic 2015... ...en un sitio que, que usted, no, usted ni, nunca llegó a Sonata... ¿Eh? ...el H de un Criston a Honda no, Civic... ...no, no, que usted sacó un motor y se lo quitó la agencia... ...entonces usted viene después... Uh -huh. ...¿eh? Entonces usted llama la atención. Ahora, si usted hace así, se compra un Sonata, va guardando su dinero al paso, ¿eh? hasta, hasta si hay UV, se pone, ah, no, uh -huh. eso lo está pagando nueve mil pesos mensuales, ¿qué sí. es el Sonata? Él está pagando su, su carrito, aunque usted esté clavado, uh -huh. pero no va a levantar sospecha. Pero claro. estos días, ahí yo vi uno con una Mercedes y la, y la casa de él no tiene tres habitaciones. Un Mercedes, una guagua Mercedes. ¿Tú entiendes? Un sí. vehículo, que, esos vehículos que... Entonces, que el mantenimiento el de la mujer cual. de la calle. Este y tío. lo pone rápido. Para o sea, el salón le dan cinco mil. Más la, la, más, para que tengo que hacer en la discoteca. En la discoteca, no. Ahora es en las esquinas, porque la discoteca está encerrada. Uh -huh. En las esquinas, usted nunca bebió romo caro. Y usted al corillo le está comprando cinco goles. Profesor, usted que la vea. No, no, una villa. A veces se van para una villa. Ahora se van para una villa. Oye, Neto Flow se llevó los tigres de la esquina para una villa. Tienen una semana para allá. ¿Y quién? ¿Y de dónde Neto Flow sacó white Sí. ¿Qué hacen Neto Flow cae un BMW. ¿Y ¿Y cómo es muchacho? Pues muchacho, la cancioncita no ha sonado. ¿Todavía no está en Spotify? Y la mujer tiene un béisbol de una vez porque hasta que no, hasta que no es chimoso. Pero ¿laba? ahora es, eso es en el caso del tipo que se deja ver. Ahora, las mujeres. Claro, viene, Entonces, la mujer. Claro, no viene la mujer. Porque siempre en, en los barrios, en los sectores, hay una tipa que se ha superado porque ha tenido un pay de chulito y se ve bien. Es el, el promotor... El promotor... Eh, el promotor eh, por ahí. No so, todas. No, no, no todas. No todas, verdad, son no todas, no, no todas. todas. Se ven bien, el modelo mm -hmm. es eh, de, de, de esa marca. De, de, de bebida. De bebida. Bien, no todas. No todas. Y viene y involucra a ese muchacho, lo pone con un millero que hay que quitarse el millero ese mm -hmm. manaje, porque lo están rompiendo. ¿Y ella sube fotos? Ella su no, sube, no. ¿En tal foto. villa? ¿En tal sitio? Jarabacoa, mm -hmm. donde las donde la libre costillitas son como a 7 mil pesos. Mm -hmm. Casa de campo. Con mi bebé... Y bebé, ay, que todavía está aprietecito de sol con mi bebé. Entonces, usted tiene que tener. ¿Eh? Adiós, oh, pues no hay que meterle la llave, no tiene llave, bebé. Dos horas, dos horas yo ahí. En el mío. Ese muchacho tiene una mente fresquecita. Eso no, eso no tiene nada, nada de problema. Yo tengo mi problema, neto. Yo tengo mi problema. Los problemas de ese pagan solo. Es un voucher que le mandan. Se descontaron tanto. Que no es que tú tienes un cobrador. Y se seguimos las con las mujeres, las mujeres. Entonces, las mujeres vienen en esto. Las mujeres vienen en chisme y los tiran. Y compran siempre esos trajes de baño y vaina, no, que Como ya tienen el cuerpo hecho. No, y un gimnasio que van los dos. Sí, van. Muchachos en... nunca... Muchachos ya se iba a, fu no, a... No, no, no. Porque ella, en cierto modo, no sube fotos de tipo. ella siempre Porque el tipo siempre, ca casualmente, tiene unos tatuajes aquí. Y, su y ella sí. tiene... El tipo te la abraza a ella. ¿Y de quién es el sí. tatuaje? No, ¿Vale? ¿eh, sabes el tatuaje. Ella... Y, y como con un reloj de. Ah, pues ese fulanito. Ah, pues ese que la estaba vaqueando a ella. Entonces viene la que está despechada, que le aguantó todas las hambre el chamaquito. Y galletas, borracha en, en los sitios. Y viene y le escribe. No, mi, mi, esposo está bien conmigo aquí acostado. No tiene que levantarse porque él trabaja desde una computadora. Mm -hmm. Él va y está todo el mundo más quiere hacerte rico? ¿Eh? Entonces, otra cosa que se delatan a los tarjeteros, suben frases motivadoras. <risa> eh, si tú quieres ser grande, piensa en grande. Entonces suben una foto mira, bien es, peladito, mira, tú, fumando, ¿cómo se llama? Vape. Ey, vape, vape ese, el aparatico ese. Tú mira, ey, vape, me despistaste. Vape, ey. Se, se, se, se dan los cortes ya con nuestro amigo Brooklyn. Y se pone delante de la de Me carro. despertaste una inquietud con un amigo mío. Yo lo voy a chequear ahorita. Que así mismo es. Pone una manilla y una taza de café. Sí. Y bueno. dice... Y dice... Buenos días. El que madruga, Dios lo ayuda. <risa> Solo en la roja hay como 20 mil. Te lo voy a mandar ahorita para que tú lo veas. Yo le pido a Dios que lo cuida y lo proteja. <risa> y pone bueno, esta parte de que... Eh... Eh, ¿Ustedes son empleados? No, no, no. Nunca, ok, nunca empleado. A la... Siempre tu propio jefe. ¡Eh, eh, eh! ¡Esa ¿Te es! ¡Ey! Hey, ¿Te gustó eso? ¿Te gustó? Oye, velo ahí a, la, a, <risa> velo ahí, a las 7 y 20. Sí. Oye, sí. a las 7 y 20, en, la, en una presa, sí. el carro ahí, a las 7 y 20... El que no se arriesga no gana. Sí, sí sí, sí. sí, sí. sí. Con una corona. ¡pá! Neto, neto, neto. Y, y los lunes van a la barbería todos los días. Eh. Sí, sí, yo sí. No, ellos se arreglan casi diario. No, ¿eh? no, sí, sí. no, no, cada cuatro días. Cada cuatro. Menos de ahí. cada de días. Menos de ahí. Y van, pa. Y siempre se hacen unos peinados, tú sabes. Y con el vapor fumando así, con el humo. Fumando. Eh, no creo en amigos. Eh, eh, eh. Pablo Ecobar. <risa> Esa <risa> es la, hey, la vida de no ellos, hay. la vida de ellos, entonces vienen pa, y, se, y usan unos, unos suetecitos, no, no, no, no perdón, me te, me Juan te, me Manuel, me. no eres tú, <risa> tú eres mío, usan unos suetecitos, tú sabes, pegaditos con, pegadito. con los pantalones Adidas, con los pantalones Adidas y la Yeezy, ¡Tah! y se paran ahí con una, con una cerveza alante ahí, con una pequeña, así mismo beben bebe siempre eh, Corona. Porque tela eso es para gente fina. Usted no bebe con tela. Eso es para gente fina. Eso fue porque él la bebe. el eh, muchachito eh, se ve tela. con dos millones. Este muchachito se ve con un millón y medio de él. En, el, en la habitación de él. Y, y le... No, yo estoy diciendo que ellos no beben en tela. Eso es muy fino, neto para ellos. Ellos lo que beben es corona. Y con esa corona te la presentan ahí. Ahí no hay más. La... Sí. Es que ellos no son pobres. Ellos quieren, sí, ellos eh. son pobres no. Y explotando, ¿cuál? ¿Y explotando? Entonces... Llegó un momento, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo no sé si ustedes vieron la película American Gaston. De DC en Washington. ¿Tú sabes cómo el FBI supo que Frank Lucas por, por el traje por que, que cagaba, en la, la pelea, la pelea de, de, de, no, de, Mohamed Ali. de Mohamed Ali en ese tiempo? El, él el no levantaba sospechas sospecha para a nadie. Nada. Él decía que... Y me, la esposa no, le, regaló ese, le regaló ese traje. Y él poniéndoselo como que le pregunta, no es muy extravagante para mí. Sí. Y se lo puso ahí inmediatamente, levantó la sospecha. Y le levantó la sospecha. Porque en Estados Unidos es eso. Si tú compraste algo muy grande, y dicen, vean, ¿y de dónde este tipo y tiene? Y te chequean barco? el crédito. Te chequean de una vez, vean, a gente. Entonces, en la película American Gangster pasa eso. Cuando él compró eso, ¡pa! Que le, que el tipo lo vio, él agarró el abrigo y lo prendió en fuego ahí mismo, lo quemó. ¿Por qué? Porque se le contó a él que la el FBI supiera, eh, supiera. Se pusieron eso, para él. Por porque ella. la gente se pone para él. Eh, aquí no. Aquí es la movie en play. Ay, no, en no, play, no, play no. en play, en play. Y hay mucha. Hay gente involucrada fuerte ahí. En, en ese ámbito. Porque hay unos detenidos este que han salido mucho Instagram. Mm. Ay. Bueno. Si, pero, habla tú, porque tú eres que puedes poner un abogado. No, Yo, no, no. no, no, no. <risa> pero con qué fuerza. Los mío de oficio. ¿Con qué fuerza puedo yo? Y ni de oficio aparece. <risa> Fuera de cámara te voy a decir ahí fue el corito que amarran. Mm. más grande. Mm. Fuerte. Adiós. Wow. Vamos a una pausa y cuando retornemos, ¿Todo? tenemos, ¿Todo? tenemos